Hey, felicidades! Acabas de terminar la masterclass BTV, beneficios a tu bolsillo. Y eso te pone en una posición privilegiada, porque la mayoría de los dueños de negocios ni siquiera dan este paso. Creo que en la masterclass te he dado una idea realmente clara de lo que se necesita para solucionar completamente el poderte llevar los beneficios que genera tu negocio a tu bolsillo de una vez por todas. Tú eres uno de los pocos dueños de pequeñas empresas en España que se toma el tiempo para invertir en aprender lo que necesitas hacer para hacer que tu negocio te proporcione beneficios proporcionales a tu esfuerzo y que no te convierta en su esclavo. Así que donde la mayoría de las personas se frustran e intentan que sean sus gestorías las que luchen para que sus negocios les proporcionen los beneficios que se merecen y nunca lo consiguen, vas a ser capaz de conseguirlo por ti mismo y obtener los resultados reales que quieres mucho más rápido de lo que crees posible ahora mismo. Y la razón por la que sé eso es porque durante los últimos seis años he estado trabajando con dueños de pequeños negocios como tú, ayudándoles a hacerlos crecer en resultados y sobre todo a conseguir sacar los beneficios que generan para compensar su esfuerzo cada año. Las tres cosas que hemos tratado aquí son exactamente las mismas cosas que solo hacen los dueños de pequeños negocios que tienen más éxito, mientras que los demás siguen luchando y fallando y solo hacen más que quejarse. Si no nos han presentado, oficialmente mi nombre es Antonio J. Herrero y soy empresario desde 1996 no soy ni financiero ni economista soy como te he dicho empresario desde hace un montón de años pero no hablemos de mí centrémonos en lo que nos ha traído aquí déjame recordarte las tres cosas que tendrías que hacer en tu negocio con el método que te he explicado en la masterclass 1 retirar cada 15 días los beneficios que genera tu negocio para podértelos llevar a tu bolsillo al final del año 2. Retirar cada 15 días también los impuestos que tendrás que pagar cada trimestre y olvidarte de ese dinero, que no es tuyo. Y 3. Crear un cojín financiero que le permita sobrevivir a tu negocio durante al menos 6 meses, aunque no entrara ningún tipo de ingreso en ese periodo. Te he explicado cómo hacerlo. Pero esto es solo parte de un camino más grande, ahora tienes que aplicarlo a tu negocio. Si me dejas, voy a enseñarte y guiarte por todos los pasos y matices importantes que necesitarás saber ahora mismo para poder aplicarlo. Y también voy a enseñarte exactamente paso a paso con las herramientas necesarias cómo encajar esto en la administración general de tu negocio. Porque hay un viaje mucho más largo para ir del punto A al punto B, para ir de tu situación actual con el control del dinero a una situación donde pagas tus impuestos a tiempo y sin esfuerzo, donde creas un cojín financiero que te da la tranquilidad de tener cubiertos todos los gastos de tu negocio durante seis meses y, lo más importante, donde te puedes llevar cada año a tu bolsillo el fruto de tus esfuerzos en tu negocio. Todo eso voy a explicártelo también. Pero primero, déjame guiarte a través de todo el proceso de manejar el dinero de tu negocio que te he explicado en los vídeos anteriores. Aunque a priori pueda parecer complicado, es un sistema muy simple que tan solo te va a llevar una hora a la semana o menos. Con la herramienta en Excel que he creado, tan solo tendrás que introducir todas las facturas que te lleguen en su listado correspondiente y las que emitas igual. Una vez al mes, introducir los datos de las nóminas de tus trabajadores si los tienes y cada 15 días perder media hora o menos en hacer las transferencias entre las diferentes cuentas corrientes. Para que el dinero siempre esté preparado y a punto, sin complicaciones ni sorpresas para cuando lleguen las fechas de pago tanto de las facturas de tus proveedores como de los impuestos. Además, me tendrás a tu lado durante los seis primeros meses para ayudarte a manejarlo todo y para resolver cualquier duda que puedas tener. Ahora con la crisis de la COVID-19 se ha visto lo necesario que es trabajar con el dinero de tu empresa como te estoy explicando. Como dije antes, el arreglar tu situación con el manejo del dinero en tu negocio para conseguir fácilmente los tres objetivos, que hace un momento te he comentado, es solo una parte de ese gran viaje. Nosotros tenemos un modelo probado durante casi tres años, en empresas de diferentes sectores, con un esquema muy específico para llevarte desde donde estás ahora hasta conseguir resolverlo. Así que lo que me gustaría hacer es invitarte a considerar hacer una muy pequeña inversión de tu tiempo en tu negocio y en su éxito, programando una llamada conmigo de no más de media hora para que pueda explicarte el sistema BTV Beneficios a tu bolsillo. De esa manera poder darte una visión ultra clara de una estrategia específica para tu negocio y comenzar a entender las tres cosas más importantes que deberías hacer en tu negocio ahora mismo si quieres llevarte los beneficios de tu negocio a tu bolsillo a final de año, pagar cada trimestre tus impuestos sin sufrir y sin sorpresas y crear un cojín financiero que le permita sobrevivir a tu negocio durante al menos seis meses. Así que adelante, agenda una llamada conmigo haciendo clic en uno de los botones color naranja que tienes justo aquí debajo de este vídeo y te veré al otro lado. Gracias.